Buenos días a todos y bienvenidos aquí a Radio Lab UGR, a UGR en casa, aquí estamos en casa parapetados, calentitos, y aquí estamos hablando con un buen amigo, un compañero en Media Lab, como es Daniel Torres. Muy buenas, Dani. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo vas en, este, en este confinamiento forzoso? Aquí estamos aguantando el tirón y, y haciendo radio y recuperando el contacto, aunque sea de manera digital. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas tú por ahí? Bueno, pues bastante, bastante bien. La primera semana un poco dura, la segunda la he iniciado con este mismo. Yo creo que he iniciado un valle, a ver si ahora otra vez remonto hacia arriba. Y en fin, ya sabes, estamos con, con una montaña emocional, pero bueno, sí, intentando sí. trabajar mucho y intentando intentando que el trabajo, por lo menos, eh, nos ayude un poco de todas tardes. las noticias, de toda la información que nos está están dando y toda esta situación que, que no deja de ser un poco bastante dramática pero bueno con optimismo en principio con optimismo muy bien está muy ocupado además porque no para de hacer cosas con esa iniciativa que ha sacado que se llama yo sigo publicando eh, qué es esto de yo sigo publicando para los que no lo conozcan bueno ya sabéis que eh, bueno los compañeros de Medialab, del vicerrectorado de la escuela internacional de posgrado siempre han tenido una vocación de realizar muchos cursos, evidentemente eran cursos, eran cursos presenciales, en los que le dábamos, le dábamos formación a los, a los investigadores, le dábamos información a los investigadores sobre, sobre diferentes aspectos del mundo de la ciencia, de cómo publicar, cómo preparar proyectos, ya sabéis que media las ha preparado muchos cursos de, de digital, en fin, una variedad de cursos bastante bastante amplia, diferentes sectores de de, de, la, de la universidad y, y, y claro intenté un poco a principio de la semana pasada intenté trasladar todo lo que hacíamos en este mundo, en el pasado mundo de, de la vida presencial, a, uh -huh. a un entorno, a un entorno digital. Y, y se me ocurrió que un poco estuve hablando con, con los responsables del restaurado, con los responsables de la Escuela Internacional de, de Progrado, de progrado, de progrado. para ver, para ver cómo, cómo trasladábamos esto un poco a la nueva situación cómo lo hacíamos de manera que además fuera, lo pusiéramos rápidamente en marcha y, y un poco creamos un plan, lo tengo aquí puesto que se llama Plan de Formación y Asesoramiento Virtual para investigadores y alumnos de posgrado de la universidad. ¿Vale? Y esa fue un poco la, la idea, trasladar todo aquello que teníamos en el mundo presencial a este mundo virtual y sobre todo, sobre todo, la, la idea que teníamos era que, que nuestros que nuestro alumnos de posgrado, que la escuela de posgrado tiene unas características. Es especial, es que, que es diferente porque el alumno está más disperso, el alumno no tiene esa vinculación a una clase. No está yendo todos los días a clase, bueno, claro. Entonces teníamos que, que poner en marcha algo bueno, para que ellos se sintieran rápidamente arrapados y sintieran que, que, que estábamos ahí detrás. ¿vale? Y mm. un poco ese fue, ese fue el germen de, de, de esta idea y, y bueno, hay que decir que, que tanto nuestro, nuestro vicerrector, Enrique Herrera, como en la escuela de posgrado Antonio García Casco, pues se mostrábamos a favor de, de la idea y, y me dejaron un poco sacar adelante todo, todo este pequeño proyecto, que es un proyecto que ha ido, ha ido, ha ido naciendo y creciendo sobre, sobre la marcha, como hemos podido ir improvisándolo. Oye, la herramienta principal que tenéis de comunicación, además, eh, es Telegram, ¿no? Es decir, eh, hay un grupo muy activo, creo que ahora mismo tiene 315 miembros, de los que se han apuntado también mucha gente de América Latina. Eh, el impacto que está teniendo va más allá de la, de la UGR, ¿no? Sí, no sé muy bien ahí lo, lo que ha pasado. La, la, intrahistoria de esto, la, la intrahistoria de esto es interesante porque yo cuando, cuando este año empecé a dar clases en la Facultad de, de Información y Comunicación, eh, el departamento, eh, tenía de compañero a, a Carlos Castro, que hoy nos da un curso de, de Telegram y un día... Dice, le, le, me dijo mira esto de Telegram y hace ya un, tres meses, un par de meses y, y bueno me lo enseñó y adopté esa herramienta, de hecho dejé de, dejé de utilizar WhatsApp y lo desinstalé y me, sí. me instalé Telegram y me, me, me hice asiduo y fan de, fan de Telegram y cuando cuando lanzamos cuando lanzamos este programa eh, eh, lo tenía muy claro y quería utilizar quería utilizar Telegram hoy, va, hoy vamos a ver a todos los que, que están en el curso de Bama, hay muchísimas funcionalidades de Telegram, que tiene muchísimas funcionalidades, los bots, la creación de páginas web, la creación de encuestas, en fin, tiene muchísimas cosas y utilizamos esa herramienta. Ahí pasó una cosa, ha pasado una cosa curiosa, que es que se ha apuntado muchísima gente, que ya sabéis que no es más habitual en este tipo de grupos que haya mucha... Muchísima gente y, y se apunta muchísimo, pero eso tiene que ver también porque la comunidad del 1 de posgrado de la Universidad de Granada es bastante, bastante amplia. Lo que sí es sorprendente es que se están uniendo al grupo muchísima gente de Latinoamérica. En todos los cursos estamos teniendo más de 200 personas ahora mismo apuntadas en casi todos los cursos que hemos, que hemos, que hemos dado. Y no solo tenemos gente de Latinoamérica, hay gente de, de Estados Unidos, hay gente de Italia, hay gente de Reino Unido, en fin, que hay que ya se ha, ha, ha traspasado la iniciativa de la UGR y, y ahora es un poco, un poco más amplia. Lo que pasa es que ahora mismo hemos creado un, un monstruo en Telegram con, con muchísima <risas> actividad y ahora ves cómo, cómo gestionamos todo eso. Pero sí, yo solo puedo recomendar a, a, a, los, a los oyentes de, de, de radio en la UGR que utilicen Telegram porque, porque es bastante efectiva para la comunicación en estos, en estos tiempos que vivimos. Vale, pero bueno. Bueno, luego, luego eh, como tú bien dices, hoy, jueves 26 de marzo, luego a las 12, Carlos va a dar un curso y el que no pueda conectarse a la iniciativa yo sigo publicando al site de, de Google, al Meet, eh, bueno, va a tener a disposición la grabación, o sea que no, no hay problema, que luego van a poder verlo. Eh, oye, en este plan de formación y asesoramiento virtual... Eh, no ah, sé si bueno. recuerda además eh, yo estaba eh, yo iba a dar la clase el viernes justo el viernes en que empezaron a cortarse todas las cosas iba a dar el, el, la clase presencial el, la clase presencial exacto así que nos hemos trasladado eh, esa clase la, la daremos también supongo próximamente porque no la, no la hemos puesto todavía pero bueno cuéntanos un poco eh, cuáles son las clases que se han dado cuáles está previsto dar y, sí, y quiénes son los profesores poco, que participan un poco un poco la la dinámica que tenemos es, es la siguiente he creado un par de un par de productos un par de, de, un par Hay como de bloques de actividades eso, un par es, de, bloques de bloques de son los de cursos de formación y otro del aula permanente sí. ¿no? he creado una, una especie de aula permanente que, que, que la llevo yo un, un poco que es, ahí lo que quiero dar un poco de asesoramiento a, los, a todos los, los investigadores el uno de posgrado eh, de una forma muy fácil todos los martes todos los martes a, la, a las 12 de la mañana abro una emisión en directo a través de Google Meet y expongo un pequeño tema relacionado siempre con, en este caso, con, como podéis ver en la página web, con el mundo de la publicación y la comunicación científica. Uh -huh. Entonces sacamos un pequeño tema, una exposición de 20-30 minutos con un carácter informal y e, e ilustrativo sin, sin demasiada profundidad. ¿Vale? Y después dejamos una hora para que los alumnos nos pregunten sobre sobre sobre ese tema. Aquí, por ejemplo, el otro día, eh, yo creo que ya tienes colgado el vídeo y la, y la has difundido y dimos un curso de cómo seleccionar adecuadamente una revista para publicar un artículo. ¿Qué tú, Efectivamente, sí. son, son cursos que son píldoras de 20-30 minutos, muy básicos, ¿vale? Para que la gente, muy orientado evidentemente al alumno de posgrado de primer y segundo año, que también está muy familiarizado con la comunicación científica, ¿vale? Pues le damos esas pequeñas píldoras que le ayuden un poco a, a mejorar en cómo difundir su artículo en cómo incrementar, por ejemplo, la tasa de éxito a la hora de mandar un artículo científico. Tengo, por ejemplo, programados para las tres próximas semanas tres cursos. Espero... Que solo sean tres, tres semanas. semanas ya espero, espero que solo qué? sea ah, tres vale. semanas y se acabe, porque mi mayor deseo en este mundo es que este programa termine lo antes posible y, y podamos estar otra vez dando cursos presenciales. Pero bueno, tengo ahí publicado, tengo ahí, ahí ya programado algunos de, de cómo difundir publicaciones en acceso abierto, con los repositorios. Tengo también algunos de cómo calcular el índice H, que es un indicador bibliométrico para que los chicos lo puedan calcular y puedan monitorizar, sabes cuál es su impacto científico. Y después algunos de carácter más práctico, de cómo preparar mi currículum científico. vale A esta sesión, un poco que, que la llevo a esta a esta, a esta aula abierta, vale porque está abierta a todo el mundo, la hemos llamado la aula permanente. Porque yo creo que, que son las una... clases de los martes a las 12. Efectivamente. Más que clases, ya te digo, pierdo horas informales sobre un tema. Uh -huh. y... Y después, pues, resolver las preguntas sobre, sobre ese tema. Tenemos otro bloque que es el que estamos trabajando, que son los cursos de, de, de, de formación, que aquí la verdad que la, la comunidad de la, de la Universidad de Granada, los profesores y sobre todo mi entorno más cercano, como ahora como, como, como eres tú, como son por el ejemplo, Juan Celado, que también está, a Nicolás, Nicolás Robinson, mi compañero Rafael Repiso de, de, de S3Metri, eh, les dije, oye, ¿podéis dar cursos? Y se han ofrecido eh, eh, con, un, con un espíritu colaborativo inmenso, con una generosidad, a participar en, el, en estos cursos. Tenemos que tener en cuenta que la gente o los, los profesores eh, eh, hemos pasado una semana de bastante estrés y vamos a pasar muchísimo estrés porque... Como comentaba el otro día Fernando, eh, la transición digital la hemos a que hacer 48 horas. Y, hombre, afortunadamente, nosotros somos gente del Medialab, pero eh, eh, nos cuesta muchísimo Me adaptar que hay a gente esos que materiales. Ha costado un montón, sí, sí, sí, claro. Entonces, todos los profesores que están participando están sacando tiempo de tiempo personal, vamos a ver a sus familias, sus asignaturas, y en fin, es de agradecer. Aquí tenemos ya, aquí ya sabéis que hemos, empezamos esta semana, ya dimos dos talleres. Eh, Dimos el taller práctico para la preparación de convocatorias postdoctorales, que según me informa la va a subir en breve y va a estar disponible para toda la comunidad, que lo de dimos la con la Nicolás. La Ayer, Fernando Trujillo, el gran Fernando Trujillo, nos dio un, un, un curso de learning en el que aprendimos muchísimo sobre, la, sobre las nuevas herramientas y sobre la, sobre todo sobre la actitud mental que tenemos que tener a la hora de, de, de enseñar online. Y bueno, mm. si, si le echéis un vistazo a la página web, eh, veréis que tenemos… Mi intención es la siguiente… Es que en las próximas tres semanas tengamos al menos un curso todos los días. Pero garantizo que habrá al menos días los que haya dos, dos y, o tres cursos, porque hay gente que se está ofreciendo y, y en fin, y, y los cursos están teniendo éxito, estamos dando un buen servicio. Y algunos de los que tenemos los puedo comentar. Por ejemplo, hoy tenemos el de Telegram, que yo creo que es uno de los, de los más esperados, porque Carlos Castro va a sorprender. Es un absoluto crack en el manejo de, de Telegram. Tenemos cursos de, de herramientas de comunicación como Telegram, pero también he querido meter cursos, o he dicho, que esto va dirigido a los alumnos de posgrado, ese, es ese es mi target principal, es la gente a la, que, a, la quiero, a la que le quiero dar cobertura, y hemos preparado muchos cursos de, de metodología de la investigación. Hemos puesto un curso de análisis de redes, que nos da guancellao, después tenemos un curso de datos para investigar desde casa, que lo damos con, con Rafael Repiso este sábado. También Repiso al día siguiente, al día, a la clase siguiente, al lunes, nos da un curso de acreditación ANECA Y ya también tienes tú 1 de abril y el 2 de abril, eh, miércoles y jueves, estás tú ahí eh, los dos días consecutivos con la gestión de referencias bibliográficas con Sotero y el taller de visualización de datos. Y este taller de visualización de datos, fíjate, tiene mucho que ver con el que de yo con Rafa repiso el... Eh, claro. De fuentes, eh, primero fuentes para extraer esta, datos y luego visualizar. Efectivamente, <risa> o sea que intento vincular temáticamente todos los contenidos. También la gente de informática y la de matemática están colaborando mucho. Eh, Pedro García, Pedro Castillo Valdivieso, que es nuestro, nuestro director del plan propio dentro del Vicerrectorado, nos va a dar un curso de R en dos, en dos sesiones. En dos sesiones. Sí. Eh, Pedro García Sánchez, catedrático del Departamento de Álgebra, nos va a hablar también de LATEX, de Overleaf, del lenguaje de marcado Markdown. Y Nicolás Robinson vuelve otra vez a hablarnos de publicación en revistas científicas. Eh, Ramón Montes también se ofreció a darnos un curso de metodología de introducción a las potenciales de en vivo. Tenemos también un, un chico que es Cristian José Lacal, ¿vale? que es de, del Departamento de Estadística e Investigación Operativa, que también se ha ofrecido a darnos todos los cursos de estadística que queramos nos va a dar dos cursos de SPS, SPSS en dos sesiones y también nos va a dar un curso de de, de, Anova, de, ¿no? de, de, de ANOVA. O sea que y bueno, Nico, después ha dado un curso de estancia de investigación, en, en fin <risa> va a ser un programa muy, est muy estresante, pero yo creo que vamos a garantizar, y lo que queremos garantizar, es que nuestros nuestros doctorados, nuestros doctorandos eh, tengan toda la cobertura formativa posible, ¿vale? para que se vayan formando para hacer su, su tesis doctoral. ¿Vale? ese es un poco el objetivo y esa es la, la, pro, la programación que, que tenemos más cosas conforme? que tenemos dime, dime, más dime. cosas, tenemos también una colección de recursos ¿vale? estoy creando diferentes colecciones en la página web donde vais insertando materiales para que la gente también pueda ir leyendo y tenga lecturas, todo relacionado con el mundo de la comunicación científica, he creado por ejemplo una sesión que se llama el oficio de científico donde os recomiendo algún libro de Cajal y de Bourdieu tenemos también una sesión de carrera científica y académica, una sesión de escritura científica, en fin, muchísimas dif diferentes sesiones. Y quizás la más, la más interesante, la, que, la más interesante, hemos creado también una sesión que la llamamos la, la playlist, donde vamos incluyendo música para publicar, para que esa gente que está ahí con su tesis doctoral, que está con su artículo, tenga buenas recomendaciones y buena música de, de fondo. vale música out, música ambiental, rock progresivo clásico, rock progresivo contemporáneo. Y hay una lista en YouTube. Y tú me has comentado que va a ser la lista en Spotify, ¿no? Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, sí. Ahí van a incluir las canciones que vamos recopilando también de Telegram, que también estamos dando recomendaciones a nuestros compañeros. Uh -huh. y, y bueno, esa es un poco, un poco la, la, la página web. La página web la he montado también con, con, con Google Sites, pues por si a alguien le, le interesa. ¿Vale? Una, una herramienta que podéis utilizar muy intensamente ahora en este encierro porque es muy fácil de manejar y en cinco minutos podéis tener una página web de lo, de lo que queráis y, y tiene una curva de aprendizaje ¡pum! inmediata. En el claro, momento de... está ya manejando la página web. No sé, web. pues bueno, eh, recomendaros que, que utilicéis ese software más cositas Javi que puede... Nada, eh, eh, vamos a decir la dirección a la gente que es sites.google.com barra go.ugr.es barra yo sigo publicando aunque yo creo que si buscamos en Google yo sigo publicando todo junto probablemente sí, ya aparece, aparece ya ahí, enlace, sí. y ahí tenemos ya podemos acceder al Telegram y a todos los recursos que tú, que tú has comentado ahí están también los enlaces para las clases para que la gente a la hora y al día concreto entre y, y, y pues no sé hombre imagino que aunque esto iba dirigido a alumnos de posgrado también interesa ¿no? al a, a resto de la, lo, la comunidad a académica. Interesa ¿no? a todo, a todo, a, todo el mundo, a todo el mundo y a todo tipo de investigadoras ya depende de lo que quiera de lo que quiera aprender los cursos los cursos los hacemos como hacemos todos en media lo hacemos con un carácter abierto y, y que participe todo el mundo nos da igual que sea alumnos de posgrado nos da igual que sean investigadores Senior, nos da igual que sea investigador de otras universidades, ¿vale? Entonces, pues son abiertos a toda la, a toda la, la, la comunidad. Simplemente decir que también los que seáis de la UGR eh, todos los cursos y toda la información de los cursos la distribuyen eh, a, través de, a través de la de las mail de la lista de vicerrectorado de, de, y de la escuela de, de, de, de posgrado, ¿vale? También la, la, la oficina de, de, de comunicación y su director, José Ángel Ibáñez, nos ha apoyado también mucho con, con la iniciativa desde, desde el principio. Desde aquí también le, le quiero agradecer pues que hayan sido los responsables de la imagen, de crearnos la, la imagen de fondo, la, los logotipos y nos han apoyado desde el principio y la verdad que… Que, que todos los estamentos todos los, todos los gestores de los gr están colaborando muchísimo y, y han apoyado la, la iniciativa y quería agradecérselo desde, desde vuestro micrófono. Oye Dani, yo te agradezco también la iniciativa, que yo creo que, que está teniendo una acogida especial, porque son momentos especiales y porque la acogida, o sea, porque la iniciativa en sí también es muy especial y yo creo que es necesaria. Así que darte la enhorabuena también gracias, y, y, y las gracias por, por esa iniciativa, como te digo, y desearte mucho éxito y, efectivamente, un éxito, por lo menos, limitado. Que cuando llegue el 24 de abril podemos estar ya cerrando, yo sigo sí, publicando sí. y abriendo la fase presencial de estos cursos. Sí. Pues nada, Dani, gracias por atenderme este ratito. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte a, a toda la universidad, a las compañeras Media Lab y, en fin, y a todas las que estáis participando en esta iniciativa con, con, con vuestros cursos, con la vuestra actividad de difusión, en fin, con todo. Muchísimas gracias y ya está. Me han un mensaje de, de ánimo a, sí. a todo el mundo y, y ya está. La, la universidad somos la vanguardia. Y tenemos que afrontar este tipo de situaciones y ser un poco la, la guía al final de la gente que está en sus casas. Y tenemos que, que tener la moral harta para trasladársela a nuestros alumnos de grado, de posgrado, a nuestros investigadores. En fin, nos tenemos que apoyar ahora en estos tiempos uno a otro. Hombre, yo sigo publicando precisamente porque el mundo sigue y vamos a continuar. Sí. O sea, que esto Lamentablemente, no algo... el mundo, a un punto el mundo pesa para. virus, pesa guerra y pesa todo lo que hay, nunca se para. Así que tenemos que seguir como sea. Dani, un abrazo desde la distancia. Venga, un abrazo muy fuerte, un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Nos vemos pronto. Hasta luego. Okay, hasta luego, Javi. Un abrazo. Y al resto de oyentes, pues nada, que nos vemos próximamente aquí en UGR en casa, en Radiolab UGR. Hasta el próximo programa.